Un hombre está sentado en una silla dentro de una celda de contención en la Fundación SCP. El hombre está vestido con normalidad, y no intenta escapar ni atacar a los investigadores que le observan. Lo único que diferencia a este hombre de usted o de mí es que envejece delante de nosotros, pasando de adolescente a anciano en cuestión de minutos. A primera vista, SCP-1007 parece muy normal, solo un cadáver que yace en un ataúd estándar. Bueno, el cadáver de un anciano en un ataúd que se mantiene encerrado en una cámara de contención es normal si se compara con algunas de las otras extrañas anomalías, que se encuentran en los archivos de la fundación SCP. En el interior del ataúd con SCP-1007 hay una pequeña llave de metal, y esta es literalmente la clave para ver lo que hace que esta anomalía sea tan especial. En la espalda de SCP-1007, entre los homóplatos hay un pequeño ojo de cerradura. Los escaneos de rayos X de 1007 han mostrado que el ojo de la cerradura es solo una cavidad vacía. No está conectado a nada, no hay mecanismos de relojería internos ni otra maquinaria que pueda ser activada por una llave. Cuando la llave metálica que se guarda en el ataúd de SCP-1007, clasificada como SCP-1007-1, se introduce en el ojo de la cerradura de la espalda de 1007 y se gira, ocurre algo realmente increíble. Al girar la llave, SCP-1007 experimenta un cambio diferente a todo lo que la Fundación SCP ha visto antes. Con cada vuelta de la llave, la edad física del sujeto se invierte un año entero. Los investigadores de la Fundación pueden ver cómo 1007 envejece en tiempo real. Incluso la decadencia que se había instalado en el cadáver se invierte por completo y desaparece a medida que se le da cuerda a la llave y 1007 se vuelve cada vez más joven. Al girar la llave, el 1007 continuará envejeciendo compactándose físicamente y encogiéndose hasta que parezca tener la forma de un niño humano recién nacido. Se desconoce a dónde va la masa física del cuerpo de 1007, ya que esto debería desafiar las leyes de la física, pero esas leyes que asumimos como un cimiento de la realidad de nuestro universo suelen ser más bien una sugerencia cuando se trata de anomalías de las que se ocupa la fundación SCP. Una vez que SCP-1007 llegue a la etapa de bebé recién nacido, se reactivará repentinamente volviendo a la vida inmediatamente y sin importar el tiempo que haya estado muerto y acostado en su ataúd. Una vez que 1007 vuelva a la vida, recorrerá todo el ciclo vital humano en un periodo de 75 minutos, experimentando lo que parece ser aproximadamente un año de crecimiento y desarrollo humano normal por cada minuto que pase. Esto significa que, en el transcurso de unos 16 minutos, los investigadores verán a SCP-1007 pasar de ser un bebé que llora a un adolescente completamente desarrollado. Como se puede imaginar, el sujeto ha informado de que siente un dolor insoportable durante estos primeros minutos, ya que sus huesos se alargan y expanden rápidamente, y sus músculos se desarrollan y cambian de forma de manera espectacular. SCP-1007 es capaz de ver con sus jóvenes ojos cómo sus huesos se mueven y se colocan en su sitio, alargándose y ensanchándose en cuestión de segundos durante los brotes de crecimiento que normalmente tardan meses o años. Al cabo de unos 5 minutos, siempre que sus piernas hayan crecido al mismo tiempo, suele ser capaz de levantarse y ponerse de pie. Alrededor de los 10 minutos, empieza el dolor de verdad. Los huesos crujen y duelen mientras crecen al máximo durante todo el ciclo. También le crecerá pelo en la cara y en el cuerpo, y no puede evitar sentir cierta vergüenza y bochorno por lo que le está ocurriendo delante de los investigadores de la fundación, que están tomando copiosas notas. A los 20 minutos apenas puede pensar debido al dolor. En ese momento suele tumbarse y hacerse un ovillo, susurrando para sí mismo que todo acabará pronto, que el dolor no durará para siempre. Después de otros 10 minutos, tiene razón. El dolor ha cesado casi por completo al llegar a los 30 minutos, pero ahora, cuando las arrugas y las estrías empiezan a aparecer, un tipo de dolor diferente se revela cuando SCP-1007 se da cuenta de que debe verse morir. A los 40 minutos comienza a reflexionar sobre su pasado la vida que se vio obligado a llevar como una especie de monstruo de feria, aunque más adelante hablaremos de ello. La decadencia física es más rápida y en su piel aparecen verrugas, lunares y otras marcas de la edad. Después de 50 minutos, es consciente de que ha pasado más de la mitad de su vida y está llegando al final. Se le empieza a caer el pelo y los dientes, que en realidad nunca ha podido utilizar porque nunca ha probado la comida. A medida que se acercan los 60 minutos, empieza a sentirse agradecido por el final que se avecina por haber escapado del dolor y por el descanso que ello le proporcionará. Su cuerpo se ha vuelto muy arrugado y está cubierto de manchas de la edad. Sus ojos comienzan a nublarse, lo que limita su capacidad de ver, y su oído se debilita cada vez más hasta que no puede comprender nada de lo que dicen los investigadores. A los 75 minutos todo ha terminado. El cuerpo de SCP-1007 expira y muere una vez más permanecerá como un cadáver hasta que la llave de metal se inserte en su espalda y todo el proceso comience una vez más. Al igual que no parece haber una explicación de a dónde va a parar la masa del cuerpo de SCP-1007 cuando se enrolla la llave durante el proceso de inversión, tampoco se explica de dónde procede la energía necesaria para su rápido crecimiento. Este proceso debería violar la primera ley de la termodinámica y los investigadores de la fundación sienten gran curiosidad por el proceso subyacente. La única constante que permanece en el cuerpo de SCP-1007 es un pequeño tatuaje en su pantorrilla derecha, donde aparecen las palabras Señor Vida y Señor Muerte, de Little Misters por el Dr. Wondertainment. Esto coincide con la entrada número 11 del documento SCP-909-A, que enumera un total de 20 Little Misters. SCP-1007 fue recuperado por el grupo especial Tau6 durante una redada en una mansión de California junto con otras criaturas y objetos anómalos. El propietario de la mansión afirmó que había adquirido el SCP-1007 en una subasta organizada por Marshall, Carter y Dark Limited. Marshall, Carter y Dark Limited es un club con sede en Londres, Inglaterra, que tiene fama de coleccionar y vender lo que describe como objetos raros y oscuros. Desgraciadamente, esto incluye a menudo varias anomalías que deberían estar bajo el cuidado de la fundación SCP, y la misión del club de proporcionar a sus miembros experiencias exclusivas, caras y raras significa que a menudo están en conflicto con la fundación, e incluso han sido responsables de varias violaciones de la contención. Marshall Carter y Dark Limited sigue siendo una organización muy secreta, y hasta ahora ha sido muy difícil obtener el nombre del director y una lista de sus miembros. En la subasta que organizaron en la que se puso a la venta SCP-1007, aparentemente había junto con el Señor Vida y el Señor Muerte al menos otros cuatro misterios a la venta, aunque la identidad de los otros compradores y los pequeños misterios que pueden haber adquirido sigue siendo objeto de investigación. El hecho de que SCP-1007 tenga el nombre de Señor Vida y Señor Muerte parece implicar que puede haber sido originalmente parte de un conjunto, aunque este Little Mister homólogo aún no ha sido recuperado o incluso identificado. En entrevistas con SCP-1007, este ha dado su propia teoría personal de que encarna ambos nombres, y la designación es una referencia a la forma en que alterna entre la vida y la muerte. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que tenga una especie de gemelo, y la fundación sigue investigando su posible identidad y ubicación. La breve vida de SCP-1007 de 75 minutos, seguida de una muerte que dura hasta que es rebobinada por su llave especial, Significa que es fácilmente contenida y ha sido clasificada como segura. Solo debe ser activado durante las pruebas rutinarias y, tras experimentar la muerte, debe ser devuelto a su ataúd junto con la llave. De acuerdo con la normativa vigente para todas las anomalías que han sido designadas como MISTERS, SCP-1007 debe ser contenido en la sala 8 del sitio 13 para su observación y estudio adicionales. Ahora vaya a ver SCP-3008 atrapado en Ikea o SCP-5000 el traje para obtener más explicaciones sobre las anomalías más extrañas de las que se ocupa la fundación SCP.